El primer paso en tu entrada a vila universitaria consistirá en acudir a recepción a buscar las llaves de tu apartamento. En caso de que seas el primero del piso en solicitar las llaves, te ayudará a hacer la revisión de entrada a un delegado. Una vez lleguemos al apartamento, debemos introducir correctamente la tarjeta en la cerradura. En caso de aparecernos una luz que no sea de color verde fijo, acudiremos a recepción a notificarlo. Una vez dentro del apartamento, comenzaremos comprobando que todas las protecciones del cuadro eléctrico están hacia arriba, excepto la que tiene la pegatina roja. Esta corresponde a la de la calefacción y por lo tanto estará bajada. Sin embargo, en caso de que vuestra entrada sea en los meses de frío, también os la podéis encontrar subida. También debemos comprobar que todas las luces funcionan correctamente y que no haya nada fundido. En caso de que algo no funcione, debemos comprobar que no haya ninguna protección bajada en el cuadro eléctrico o que esté el elemento sin enchufar. Comprobaremos el funcionamiento de la nevera, de la campana extractora, de la vitrocerámica o del microondas. Y también comprobaremos que haya agua caliente en el piso. En el caso de que algo no funcione, debemos comprobar que no haya ninguna protección bajada en el cuadro eléctrico o que esté el elemento sin enchufar. También es importante comprobar el estado de los electrodomésticos. En la revisión reflejaremos si, por ejemplo, la nevera tiene algún cajón roto, el microondas no tiene el plato, o si tiene algún golpe en la estructura. Además, debemos comprobar que todos los cajones y puertas del mobiliario abren y cierran correctamente. Comprobaremos el estado del mobiliario. Nos aseguraremos de que no tenga ninguna parte deteriorada, como por ejemplo, encontrar una quemadura en la mesa del comedor o una estantería rota en una habitación. También es muy importante verificar el estado de las paredes del piso y dejar reflejadas aquellas paredes manchadas encontradas en cada una de las estancias. La manera de anotar las paredes es siempre situándonos dentro de la estancia mirando hacia la ventana, de manera que tendremos cuatro paredes. La primera, la pared ventana-balcón. La segunda, la pared frente a la ventana, que es la que queda a tu espalda. La tercera, la pared izquierda. Y la cuarta, la pared derecha. Si vuestro piso tiene dos habitaciones, la manera de diferenciarlas será llamando habitación 1 a la primera que encontramos al entrar y habitación 2 a la siguiente. En el caso de tener tres habitaciones, la número 2 se asignará en sentido horario contando que la número 1 es la primera al entrar. La restante será la número 3. Lo mismo se realizará para los lavabos. Después comprobaremos que todos los elementos que aparecen en el inventario están en el piso. Lamparitas de estudio, lámpara de pie, sillas, butacas, etc. En el caso de que seas el primero en entrar al piso, debes revisar con el delegado todos los puntos explicados en este vídeo. En caso de encontrar alguna anomalía, deberás anotarla en el anexo de inventario. Recuerda que durante los días posteriores puedes realizar nuevos anexos añadiendo anomalías detectadas más tarde. La calefacción en el comedor y pasillo de los apartamentos es centralizada. La manera de activarla y desactivarla consiste en subir o bajar la protección del cuadro eléctrico que tiene la pegatina roja. Los acumuladores se cargan por la noche y dan calor todo el día. De esta manera, cuando decidáis subir la protección para activar la calefacción, tendréis que esperar que cargue por la noche para dar calor la mañana siguiente. El regulador de temperatura activa el ventilador del acumulador. Si lo activamos, notaremos más calor, pero también ayudaremos a que el aparato tarde menos en descargarse. En las habitaciones y los lavabos, contamos con unos calefactores que podéis conectar y desconectar vosotros cuando lo consideréis oportuno. Acordaros de desconectarlos al salir de casa para tener un ahorro en vuestra factura eléctrica y ser más sostenibles con el medio ambiente. Vuestro piso no tiene ropa de cama, almohada ni accesorios para la cocina vasos, platos, sartenes, etc. Sin embargo, puedes dirigirte a recepción para contratar un alquiler de equipamiento. Recuerda que cuando te marches deberás devolverlo de la misma manera que te fue entregado. El colchón tiene una funda protectora que se ha de cubrir con un cubrecamas. Recuerda que las manchas sobre esta funda pueden ser motivo de una penalización económica. Vila Universitaria no permite el uso de blu para colgar fotos o pósters en las paredes